El presidente Danilo Medina promulgó la Ley 3-19 que crea el Colegio de Abogados en la República Dominicana. El Senado de la República, por unanimidad, votó para crear el Colegio de Abogados de la República Dominicana como una entidad que agrupa a los profesionales del derecho y que establece los cánones de conducta que deberán mostrar las personas dedicadas a este oficio. Cuestionamos este viernes al licenciado Rindal Rodríguez de la sección el Duarte.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 a la seccional esperamos que la, el representante del colegio de abogados a nivel nacional cumpla fielmente con la disposición de esta ley cuanto se refiere a la representación de las seccionales esta ley entrará en vigencia a partir de su publicación según establecido en la constitución de la república y vencido los plazos establecidos en el código civil del país para NTN su noticiero regional Giovanni Paulino